es un gobierno cuyas apuestas están en favorecer a las grandes empresas y a las élites inmobiliarias de esta ciudad. Lo estamos viendo, por ejemplo, en que uno de cada diez euros va a ir a grandes contratas como FCC o como, o como Avanza. Y luego hemos visto que, que se está atribuyendo eh, ventas como históricas y extraordinarias de proyectos que se los, se los encontró... ...o que los ha podido realizar gracias a la planificación con la que se ha encontrado... ...de lo que realizó Zaragoza en Común en su día, ¿no? Hay una larga lista que podríamos comentar de temas como los pliegos de las, de la, del servicio de asistencia... ...que son de Zaragoza en Común, la imprenta Blasco, las viviendas sociales de las fuentes... ...que se han rogado todas esas viviendas, el parque Pignatelli el desbloqueo de Tenorfleta, la Avenida Cataluña, el Parque Torre Ramona, el, de, el Parkour de la Artur, la calle Santiago la Puente, la cúpula de la Granja, es decir, toda una serie de realizaciones que tienen que ver con una planificación que estaba ya, que se la encontraron ya, muchos de ellos incluso a punto de, de licitar.